Hola amigos, bienvenidos una vez más a En busca de la verdad Es muy curioso cómo los escritos bíblicos O los escritos relacionados con cualquier tipo de religión Pues han ido perdiendo a lo largo de los tiempos Y no solamente perdido Sino que podemos decir que se han traducido mal Que se han escondido y que todos los libros religiosos han ido cogiendo pues una dirección y una vertiente y es posible que sería para adaptar al ser humano pues a una serie de creencias esto no es nada nuevo que yo os esté contando pero si ahondamos un poquito en la historia veremos cómo desde malas traducciones hasta dobles sentidos dentro de las escrituras pero para esto nos tenemos que remontar un poquito pues a la historia es verdad que vamos a poner un ejemplo la Biblia no es un libro de historia pero relata la historia de los hechos sagrados se sabe que la Biblia nunca se escribió en tiempo real y de hecho ningún escrito relacionado con alguna religión pues se ha redactado en ese momento que estaba ocurriendo las cosas sino que se han escrito de forma posterior pero esto está sujeto a muchísimas cosas a interpretaciones traducciones incluso a la transmisión oral a otras personas nos podemos basar en varios hechos y en varios acontecimientos, incluso históricos Y uno de ellos puede ser el libro de Enoch Que fue eliminado de la Biblia Pero de la Biblia hebrea Sabemos que la Biblia eh, fundamenta pues, el pilar de varias religiones varias, varias religiones se basan en la Biblia El libro de Enoch habla de gigantes nos habla de gigantes Nos habla de unos ángeles caídos en este caso O enviados por Dios, mejor dicho Donde estos ángeles En vez de eh, vigilar al hombre Que esa era en un principio la idea de Dios Luego hablaremos de Dios Quién era Dios en realidad Y que luego esto se ha ido transformando Todo esto es muy curioso estos vigilantes que aparecen en varias religiones y algunas de ellas se puede decir que ya no existen Como por ejemplo las eh, religiones que tienen que ver con los sumerios, los asirios, los acadios, muchísimo Tiene muchísimo que ver Pues como he dicho, el libro de Enoc habla de gigantes Pero no solamente habla de gigantes, sino que Enoc sería la persona Indicada Para acercarse a Dios Y hablarle De todos los acontecimientos Que ocurren en la tierra De aquí se puede eh, pues Bueno, deducir un montón de cosas Pero yendo al tema Estos gigantes Pues no están por la labor Y prefieren pues bueno Entregarse pues a los placeres De la carne con las mujeres Los hijos o los descendientes de estos gigantes, es lo que se conocería como los Néfilin. Todo esto puede ser que sea una fábula, pero ¿cómo puede ser que se hable de gigantes en diferentes religiones? Es posible que estos datos estén extraídos unas de otras y que se hayan copiado, como el hecho de Noé, que también hablaremos de Noé, y veréis qué cosas más curiosas. Y como vuelvo a insistir Muchas de estas historias se han eliminado de la Biblia Por ejemplo, el libro de Enoch Se, eh, se escribe entre el siglo III y el siglo I a.C. Pero posteriormente, cuando se incluye en esta, en esta Biblia se aparta pero se aparta porque no responde a la ideología de aquel momento es decir todos los evangelios también todos los evangelios gnósticos el evangelio de tomás el evangelio de maría muchos han sido eliminados porque no concordaban con la ideología del momento pero esto no quiere decir que se tengan que excluir o sean menos importantes Porque de hecho los cuatro evangelios que se conocen Se sabe que fueron escritos después de los hechos Y ni tan siquiera se sabe que fuesen escritos por los propios evangelistas Esto es muy curioso Siempre todo a toro pasado como suele ocurrir Pero es muy curioso porque Estos gigantes de del libro de enoc les enseñan a los hombres la magia el arte de la guerra los cosméticos por ejemplo maquillarse estaría excluido de cualquier religión y sabéis que de, de hecho es así en muchas religiones pues no se contempla que las señoras o las mujeres en este caso se puedan maquillar está excluido por completo estos eh, gigantes serían una mezcla, los descendientes, serían una mezcla entre ángeles y seres humanos. Luego ya ve, en este caso, se enfadaría porque estos Nefirim serían una especie de gigantes, dantescos, atroces, pero claro, esto lo dice el que lo escribe. Pero quizá no era así, porque en otras religiones se habla exactamente del mismo hecho, pero que dieron una descendencia que no eran tan atroces. Con lo cual hay una interpretación y una adaptación a la ideología de ese momento. Pero vamos a seguir un poquito más. Todos estos textos fueron eliminados. Por ejemplo, si nos vamos a Nahamadi, a los libros perdidos es muy curioso porque son los evangelios gnósticos los evangelios gnósticos veían a jesús jesús de nazaret lo veían con otro prisma y eliminaban cosas que no eran realmente importantes realmente trascendentes pero es muy curioso porque el patriarca de egipto eh, Atanasio, fue Atanasio el que lo eliminó, mandó, ordenó que se quemasen estos libros, estos manuscritos, estos pergaminos, estos rollos. Luego se sabe que en Nahamadi se encontraron una serie de escritos en Egipto y que estos se guardaron y que se salvaron de poderlos arrojarlos al Nilo, al mar. Y bueno, quemarlos El propio cristianismo ha sido ejecutor de muchas cosas Que si os digo la verdad no han sido excesivamente correctas Pero bueno Este evangelio, eh, el evangelio de Tomás por ejemplo Tiene 100 dichos de Jesús que no se recogen en ningún sitio Pero no habla de eh, curaciones, sanaciones, milagros no, sino los 100 dichos de Jesús son, pues ¿cómo decirlo? Pues cosas que le ocurrían a él de forma cotidiana Pero para dar a ver que Jesús no era alguien normal, lo eliminan También se elimina Tenía una forma este, este evangelio, el evangelio de Tomás, de ver una, una perspectiva de jesús de nazaret muy diferente todo lo que es diferente no interesa pero esto ocurre hoy en día no solamente en la antigüedad sino hoy en día también ocurre todo lo que es diferente tenemos que eliminarlo En Akmim, en egipto se encuentra el evangelio de maría magdalena Pero es muy curioso cómo en este evangelio no tiene absolutamente nada, nada, nada, nada que ver, pero nada que ver con los cuatro evangelios que nos han llegado en absoluto. De hecho, presenta a una María Magdalena eh, muy próxima a Jesús, de hecho una mujer independiente, eh, una mujer adinerada, una mujer que financia, ¿no? Es patrocinadora, ¿no? de las enseñanzas de jesús y es seguido la del mismo lo que sí coincide con otros evangelios es que las mujeres que se citan en los evangelios fueron las primeras testigos de ver a jesús resucitado y de hecho ahí en alguno de los pasajes viene a decir algo así como los primeros testigos que vean a jesús resucitar serán los verdaderos apóstoles luego vemos como en el resto de los evangelios sí existen todos los apóstoles, los doce apóstoles, pero quizá fue una invención de añadir hombres para eliminar a la mujer y darle un sentido más patriarcal al tema de la religión. Es posible, esto hoy no pasaría, ¿verdad que no? Pero respondía a la ideología y la manipulación de aquel momento El evangelio de Tomás El evangelio de María Magdalena No se han incluido No están incluidos Con lo cual derribaría Ciertos pilares incluso de las enseñanzas De Jesús, esto es muy curioso Luego si nos remontamos un poquito más atrás el, En el Génesis en, el, en lo que sería el Génesis Hay evangelios en los que no hablan de Adán y Eva eh, lo que se conoce, pues que mordió Adán la manzana, incitado por Eva, no, sino que de repente Jesús, perdón, Dios, me he equivocado, Dios, los va obligando a salirse del paraíso y de hecho Adán se encuentra trabajando la tierra con. Eh, el sudor en su frente es decir eh, pues lo que podemos ver en cualquier eh, en cualquier lugar hoy en día no si quieres comer planta lo que lo que tú quieras y luego pues lo dejas crecer y tal no, Esto es muy extraño porque esto no lo dice en el génesis y Está recogido en alguno de los evangelios Manipulación de hecho no, no tuvo eh, los hijos que se describen en el libro del Génesis, sino que tuvo 30 hijos De hecho, en estos 30 hijos De hecho, estos, de estos 30 hijos, perdón Nace La, la historia De, estos, de este Génesis apartado Porque, por ejemplo, está el Génesis de, de Pedro también Y no se habla del Génesis de Pedro eh, el, el, En fin, hay pues, un montón Un montón de versiones que se han excluido es más hay un hijo de de Adán que sería el padre de los chinos por ejemplo, de la raza oriental el otro sería el hijo de la raza eh, caucásica el otro de los aborígenes australianos en fin, da una serie de pautas que esto luego no se recoge, esto es muy curioso pero yo tengo aquí mi, mi, pequeño, mi pequeño estudio, mi pequeña, pequeña chuletilla, para ir viendo cómo se ha transformado todo esto. Todo esto se ha transformado por completo. Es muy curioso porque si nos remontamos a, por ejemplo, a Noé, nos vamos a Noé, y podemos ver cómo Noé, cuando eh, se salvan de ese diluvio, por ejemplo, eh, uno de sus hijos eh, en, en la Biblia dice que se castiga porque había hecho pues, un acto pecaminoso. Y Noé lo castiga. Según el, el, la Biblia, pasada también en... en los conocimientos hebreos pues sería muy curioso porque hay un error Sí, am sería uno de los hijos de noé y este sería el que recibiría el castigo am sería el padre de la raza negra y sabéis que de hecho en el siglo 17 XVII, 18 y XIX se basaron en esto de Noé Porque Am fue el hijo condenado de Noé Y era negro Y tenía que estar supeditado a sus hermanos mayores Los hermanos mayores de Am eran blancos Y Am era negro Cosa muy extraña, ¿no? Si tú eres blanco, ¿cómo vas a tener un hijo negro? Pero bueno, esto sería algo así Pues el relato está mal interpretado Pero súper mal interpretado porque al hijo que condena a Noé es a Canán Y Canán no era negro, era blanco Y no era de los hijos menores de Noé Pero veis, aquí vemos otra mala interpretación Adaptada a la ideología del momento Como he dicho, el, el evangelio de Pedro fue eliminado y si hablamos de las traducciones, esto de las traducciones es algo muy curioso Porque de hecho en este canal vais a encontrar pues una, una conferencia que di ya hace tres años Y que hablo de las malas traducciones Se sabe que, por ejemplo, tenemos la traducción Reina Valera O, por ejemplo, mira, la del rey Jaime Sí, un rey inglés que quiso pues tener su, su Biblia, su ideología Pues bueno... ¿Sabéis que añaden cosas inexistentes en versiones anteriores? De hecho, Enrique VIII también quiso hacer lo mismo. Hubo un problema en este momento, cuando Enrique VIII pues bueno, no obtiene ese divorcio ¿no? por parte de, del Papa para eh, separarse de Catalina de Aragón. Y él aquí se pues, enfada con la Iglesia, con la Iglesia Vaticana, con lo que conocemos ahora. Y es aquí cuando él quiere hacer su propia iglesia y su propia Biblia De hecho, podemos ver cómo a lo largo de los tiempos También se han hecho Biblias adaptadas al momento Y adaptadas a las ideologías de ciertas personas El libro de Mormón El libro de Mormón es una revelación Pero claro, este señor lo que intenta es copiar ese éxodo Llevándolo a América Conocemos la, esas, esas migraciones ¿no? de, de colonos eh, británicos Que fueron hacia el oeste ¿no? Hacia el oeste de América De Norteamérica Joseph Smith Le dio por ahí Y dijo, pues bueno, ahora yo voy a tener Una serie de revelaciones ¿Qué quiero decir con todo lo que os estoy hablando? Pues es muy simple ¿Cuántos libros se han eliminado cuántos documentos no se han incluido en lo que se conoce el cristianismo, el judaísmo o el islam y han sentado bases del conocimiento litúrgico, religioso en este caso y que a su vez nos han dado la cultura porque aunque no queramos reconocerlo eh, la biblia, el judaísmo ...todo lo que concierne pues, a todo lo que os estoy hablando... ...es lo que compondría el conocimiento y la civilización del mundo occidental. Pero daos cuenta como todo va serpenteando... ...y se va adaptando a diferentes momentos e ideologías de la historia. Luego malas traducciones añadidos en un libro... Cosas que se han quitado, cosas que se han apartado, incluso manuscritos de los tiempos de los cuatro evangelios Evidentemente todo lo que nosotros conocemos como iglesia, por ejemplo, responde pues, a la iglesia católica del Vaticano Pero hay que tener en cuenta que cuando nace ese germen del cristianismo primitivo, tiene mucho que ver el cristianismo egipcio Sí Muchísimo Luego esa extensión del cristianismo occidental Que es el que nosotros conocemos en la Europa más al oeste Sería otro tipo de cristianismo Pero el cristianismo primitivo en la zona de Egipto era diferente Pero claro, sabemos que la historia la escriben ciertos personajes Algunos más vencedores que vencidos aunque a veces los vencidos también escriben su historia, no se reconoce y años posteriores se reconoce la historia del vencido. Esto ha pasado en muchos lugares. Y no hace falta remontarnos a muchos siglos atrás. Podemos hablar del genocidio, de, en fin, de un montón de cosas que luego se han ido reconociendo a lo largo de los años. ¿Pero esto qué quiere decir? Quiere decir que no todo lo que hay es lo real, lo real es que hay muchas versiones y que todas las versiones pueden ser correctas y lo oficial puede ser lo más adaptado a la ideología y a la traducción y a los hechos históricos que más le han convenido a ciertas personas. Así que os dejo este vídeo un poco largo, a modo de reflexión ya veis que no estoy sentado donde siempre y he querido pues tomar esto una serie de notas una serie de reflexiones y basándonos en algunos datos y hechos que aunque sabemos que todos estos escritos pues recogen la historia de la religión de las creencias pero os diré una cosa quizá hoy en día para muchos la religión y las creencias pues no son importantes Pero para el mundo antiguo sí lo eran Podemos ver los sumerios, los asirios, los egipcios Un montón de culturas Que era algo importante Sus creencias, sus dioses y sus religiones Como dato final os puedo decir Que incluso el propio Jehová o Yahvé o como queramos llamarle hay algo que se ha obviado por parte de la Biblia hebrea, del origen de la Biblia hebrea, ¿no? que es eh, la esposa de Yahvé, ¿sí? Aserá. De hecho, en los cuatro, en, no, los cuatro, los cinco primeros libros que se creen que fueron escritos por Moisés, que luego se ha visto que no, que eran manos diferentes. Sobre la Biblia hebrea, que luego se ha basado el resto de las religiones, se menciona 40 veces a Aserá. Aserá sería la reina de los cielos, la reina de las diosas y los dioses. Y estaría interactuando con Yahvé, es curioso, ¿verdad? Después del libro de Jeremías Esto queda completamente relegado Y se le da otra interpretación diferente Y se le da otra explicación Pero hasta el libro de Jeremías Las escrituras decían que Asera era la esposa de Yahvé Os recomiendo que veáis eh, en este canal Lo pondré por aquí debajo esta conferencia que di hace mucho tiempo Sobre Dios La esposa de Dios Las traducciones En fin, esto os va a dar un poco más De conocimiento y extenderás Todo lo que os estoy hablando aquí Así que por mi parte Nada más, dejo este vídeo Pues a modo de curiosidad Y os dejo una reflexión ¿Tú qué opinas de todo esto? Por favor, escribe aquí debajo ¿Qué te parece todo esto? Nos vemos pronto. Gracias.